Todos desearíamos despedirnos de este mundo de forma natural y en un estado de conciencia limpia, tranquila, sin dolor ni sufrimiento. Como por ejemplo un día dormir y simplemente más nunca despertar. Algo que se dice desde tiempos inmemorables es que quienes se van en circunstancias atroces y trágicas no llegan al descanso eterno, sino más bien quedan atrapados en un bucle del que no se puede escapar jamás. Que algunos no se dieron cuenta que se fueron y por eso siguen vagando en el lugar de su deceso, o que repiten y repiten aquel atroz momento en el que partieron. En el video de hoy daremos un recorrido exactamente en cuestiones así. Dos metrajes donde la naturaleza decidió llevarse no solo a uno, sino a varias personas, y en ese preciso lugar, siguen algunas almas atrapadas. Bienvenidos a Abad Terror y estos son los dos metrajes de espectros más aterradores después del terremoto. Operaciones Especiales de México publicó en su página de Facebook un video Mientras se realizaba un recorrido por zonas afectadas del terremoto en septiembre del 2017, se puede ver claramente como algo al parecer una sombra humanoide pretende estar observando hacia las afueras del edificio. Dejemos correr el metraje. ¿Sí viste la sombra? Ahí están vacíos completamente esos edificios este vimos dos veces la, una persona ahí caminando estamos, venimos siendo un reportaje somos reporteros y este resulta que venimos ahí vimos una persona ahí caminando y luego en el otro nivel en el de abajo estamos preguntando si estaba vacío si regresamos otra vez los cuatro lo vimos y en ese amarillo en la segunda ventana de ahí estos departamentos que están aquí fueron desalojados también. Ve, ve esta grieta que se hizo ahí nada más. El edificio. Esto es de eh, Todos estos se van a demoler. Sí, no, no, hay para más. Se va a demoler. Ay, wey. ¡La chinga! ¿Eh? Se vio alguien caminando ahí. Se vio alguien caminando ahí adentro. Ajá. No, una sombra que pasó Sí, ahí, se pasó, pasó caminando ¿Usted, yo, está... ¿Usted está Sí camino? No, aquí Ahí como si alguien se asomara Ahí Ahí como si alguien se asomara Pero no hay nadie, o sea, está vacío Aquí ¿Dónde, dónde? Ahí Ahí pasó la de abajo Ahí está Sí, ahí está la ¿Aquí? Sí. ¿La de abajo? No, la de arriba. La de arriba. Ahí está, ya abajo, ya se salió de ahí. de abajo. Primero arriba, luego vas abajo, luego de arriba. ¿Sí viste la sombra? Sí. es De Todo esto se van a demoler. Sí. No hay para más. Se va a demoler. ¡Ay, güey! La chinga. Todo esto se van a demoler. Sí. No hay para más. Se va a demoler. Ay, güey. Cabe mencionar que el edificio momentos antes había sido evacuado y hasta había sido cortada la corriente eléctrica, además de tener demasiada vigilancia en sus alrededores por obvias razones, lo cual era imposible que eso que vemos sea una persona. O tú dime. ¿Qué opinas? Es sumamente impactante que durante un noticiero, en vivo se transmitieron imágenes de una escuela en ruinas, provocadas por el terremoto. Pensaba a escuchar también algunos este, pues, golpes en la pared, lo cual significa que pues, están, están cerca de este lado, pero evidentemente la información precisa la tienen del otro lado. Como podemos ver, de entre las grietas parece estar el rostro de un niño. Tomemos en cuenta que el metraje salió en vivo, en televisión abierta,